Información de los espectáculos en esta mañana de lunes, ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en esta mañana arrancando semana, y nosotros llegamos con arte, información de todo lo que ocurrió este fin de semana, por supuesto, en el mundo del espectáculo, y lo hacemos arrancando con el festival Pal Norte que llegó en su edición 2022 este viernes y sábado, oigan, hombre, de verdad, larga jornada de hartos artistas presentes en este festival de dos días, y no solamente sobre el escenario, ¿eh? sino también como público, porque eso ya lo sabíamos desde el jueves que fuimos al aeropuerto a recibir a parte de elenco y que llegaba a este famoso festival, bueno, pues como le menciono, tanto viernes como sábado fueron unas largas jornadas desde las 12 al mediodía que llegábamos hasta las 2 de la mañana que salíamos del evento, así como lo escucha a los pies, ya ni lo sentíamos, pero bueno, como dicen, lo bailado, quien no lo quita? Mucha gente que estuvo asistiendo justamente y disfrutando a estos dos días donde la gran cantidad de famosos, pues bueno, fue de verdad a manos llenas. Ahí estamos viendo parte de las imágenes de los artistas sorpresa, Moderato y Dana Paola, ya sabíamos de Dana Paola, de Moderato no tanto, pero a Ana Paula, porque nos tocó verla a su llegada al aeropuerto el pasado jueves, no se sabían, mucha gente no sabía, pero sabíamos al momento que lo vimos, y bueno, pues el, el viernes fue cuando salió la cantante, y estamos viendo parte de las imágenes de este festival, eh, le digo, la verdad es que fue una gran cantidad Maroon 5, estuvieron ahí presentes también, no, muchos, muchos, ahí estamos viendo a Sandra Echeverría, Hombres G, que fueron también parte de las cartas fuertes de este festival, otros de los artistas sorpresas que llegaron, fue nada más y nada menos que los chicos de Hanson, los chicos de Hanson que también emocionaron muchos fanáticos, ellos próximamente estarán presentándose en la ciudad en una presentación propia, pero bueno, vinieron a cantar dos temas como parte de las sorpresas, los Caligari también fueron de la carta fuerte, de verdad que esta agrupación vaya que enloquece cada que viene a la ciudad de Monterrey y no fue la excepción, prendieron tremendo ambiente los Caligaris, estuvo Guaina también, por ejemplo, muy bien que la pasó todo este público, las miles de personas que estuvieron asistiendo estos dos días al Festival Pal Norte que la verdad le fue bastante bien, celebrando 10 años 10 años ya de este famoso festival que bueno, sucede aquí en la ciudad de Monterrey y que trae a personas de distintas partes, no solamente de México sino también de los Estados Unidos vámonos a seguir con más información y hablando de este hablando de este festival, como le mencionaba que Ana Paola fue una de las que estuvo presente bueno, salió como una de las artistas invitadas una de las artistas sorpresas, solamente cantó una canción, una canción porque la verdad o es una o dos o tres los que cantan los artistas sorpresas, salió a cantar con moderato, ahí estamos viendo. Dana Paola no es muy fanática de hablar con los medios de comunicación. La verdad, se le subió tantitos, media sangroncitas, media especial. Estuvimos siguiéndola porque pensamos que no iba a dar rodar a la prensa. Y no la dio, simple y sencillamente que en el Pal Norte hay una sección donde están algunas cabinas de radio, por así decirlo. Y bueno, pues André, que la llevan a dos estaciones de radio cuando terminó su presentación. Ahí dijimos. Es aquí, ahora es cuando, donde tenemos que aprovechar. Y le digo, se negó en algunos minutos hasta que vio que estábamos duro y duro y duro atrás de ella. Fue como nos hizo caso y nos dio estas breves palabras. Como de ahí que feliz, muy emocionada, agradecida, con Dios, con la vida, por darme la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Porque todos los días son distintos, pero, pero muy feliz, muy agradecida. Fue increíble, lo que hice hoy en el escenario, el día de la Auditorio Nacional, fue de verdad una Corazón con una pérdida tan grande en mi familia, pero creo que fue muy bonito recibir esa energía de su parte y de todo el público que estuve presente. Y hoy en día disfrutando, por supuesto, en Monterrey, que amo volver porque hace Dana, mucho que no venía Dana, y bueno cantar con ¿Cómo han sido eso. estos días después de la pérdida física de tu abuelita? Pues muy tristes. Preferiría, la verdad, no hablar al respecto, es algo muy personal y casi no me gusta hablar, ya lo he dicho todo, pero muy tranquila y muy. Ahí está justamente parte de las declaraciones que daba Dana Paola. Al final le preguntamos oye, ¿qué opinas de todas las mujeres que hoy día están alzando la voz, pues hablando de diferentes eh, problemas que tienen dentro del mundo del espectáculo? Ahí se da la da vuelta y se fue. Pensó que íbamos a entrar al en tema de ella y el Gómez como bueno, pero bueno, acuérdense que se dijeron que la había maltratado. Ahí fue cuando cortó ella esta entrevista. Vamos a más información y vámonos ahora con lo que se dio el día de anoche allá en Las Vegas, Nevada, con la entrega de los Grammys, también en su edición 2022, donde la verdad también, mucho artista presente, estamos viendo justamente parte de esta celebración. Eh, ahí estamos viendo a BTS, que fue uno de los eh, invitados también. Olivia, ahí estamos viendo también. No, es que la verdad ayer alfombra roja. También el escenario que tuvo justamente esta presentación se vistió de gala con todos los artistas que estuvieron, pues de verdad, siendo parte de esta ceremonia. Ahí estamos viendo a Sa quien ganó premio junto a Doja Cat por Kiss Me More. Justin Bieber, otro de los invitados que estuvo ahí tocando el piano, estuvo teniendo una, una actuación Veíamos también a los chicos de BTS, Olivia Rodrigo, que también fue una de las grandes ganadoras de esta noche. Ese es el momento en que se recuerda a los artistas que ya partieron de este mundo. Y bueno, pues ahí veíamos, por supuesto, a don Vicente Fernández, que fue casi de los últimos que apareció en la pantalla, siendo recordado en esta ceremonia que dio mucho de qué hablar, mucho artista, mucho famoso. Y por supuesto, el público la disfrutó ayer a través de la señal internacional y bueno, como le mencioné, pues mucho cantante, mucho famoso, mucho en forma roja y también mucho premio. Hablando justamente también dentro de esta misma ceremonia, tremendo oso que se vivió ayer dentro de esta ceremonia porque aparte antes de la ceremonia que es televisada, siempre se hace una ceremonia en la cual no es televisada, sino que solamente se hace ahí localmente en el, en el recinto y bueno, pues se eh, le dio un premio a don Vicente Fernández justamente por mejor álbum de música regional y resulta que justamente este joven que está usted viendo en pantalla cuando de repente dice, pues el premio es para Vicente Fernández, se queda esperando y dice no vino, no va a pasar por el premio, tremendo o sea, pues no, en la silla porque don Vicente nunca va a llegar, vamos a escuchar un poco de qué fue lo que sucedió Vicente Fernández ¡Hey! aquí. Uh, pues, dice, bueno, Fernández. tampoco está aquí don Vicente Fernández, o sea que no va a poder pasar con su premio. Claro, el pobre, pues me imagino que no conoce a don Vicente Fernández, ¿verdad? Y no se imaginó que don Vicente pues nunca iba a llegar. Así la situación del tremendoso que se vivió ayer dentro de los Grammys, lo cual también obviamente se hizo tendencia a través de las redes sociales. Es la información de los espectáculos en esta mañana, como siempre lo dejamos bien informado.